Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticia de este lunes 30 de enero de 2023. Saludos, como siempre, a quienes ven y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Estos son los titulares. Ciudadano denuncia que la administración tiene abandonado el monumento a la locomotora. Manifiesta que el deterioro lo ha convertido en un peligro para los transeúntes. En febrero, el Impec tendrá incorporaciones para los jóvenes que quieran prestar servicio militar. Autoridades dieron a conocer que en operativos realizados en Barranca Bermeja, lograron la captura de 24 personas por diferentes delitos. Enlace Noticias estuvo este lunes en el Hogar La Milagrosa del Barrio Primero de Mayo, donde se requiere el apoyo ciudadano para la atención a la población adulto mayor. Campaña de recolección de útiles escolares adelanta Ciudadano con el apoyo de la Fuerza Pública. En los deportes, Johan Cruz, deportista barranqueño, participa de Nacional de Ciclismo, que se corre esta semana en Santander. Y al cierre, este fin de semana, Salsa al Barrio dio inicio a sus actividades. Conozca sobre la primera presentación de estos salseros. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, autoridades dieron a conocer que en operativos realizados en Barranca Bermeja, lograron la captura de 24 personas por diferentes delitos. Autoridades de policía entregaron balance de resultados obtenidos en los diferentes planes realizados en el Magdalena Medio, con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan la región. Es así como en el departamento se hicieron 52 capturas por todos los delitos, pero quiero destacar las actividades que hicimos en Barranca Bermeja se hicieron donde se dieron 24 capturas donde la mayoría de estas capturas son frente a esa economía criminal que nos está dejando en Barranca Bermeja lesionados y situaciones de vida es así que se han capturado también cuatro personas los cuales portaban armas de fuego de igual manera se capturaron a tres personas por aprovechamiento de recursos naturales renovables. Se capturaron dos, dos personas por hurto a personas, una persona por tráfico de moneda falsa y una persona por concierto para linquir Asimismo, dieron a conocer acerca de la incautación de más de 700 gramos de estupefacientes, además de la recuperación de vehículos hurtados. Decirles que se incautaron, aparte de los resultados eh, de las capturas, dos, dos armas de fuego, se recuperó una motocicleta, la cual había sido hurtada eh, el año anterior. 60 gramos de cocaína y más de 150 gramos de base de cocaína Bazuco. Son gramos y son dosis que dejan de salir al mercado. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a denunciar a través de la línea de atención 123. Fundamental y estamos haciendo un trabajo de medios donde le solicitamos a los ciudadanos informar de manera inmediata a la línea 123 o a la línea del 40 en momentos donde han sido afectados por, por algún tipo de delito. La policía ratifica su compromiso de continuar con la ofensiva contra el crimen en la región del Magdalena Medio. Las autoridades lograron la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el municipio de Puerto Wilches. En el municipio de Puerto Wilches, en las últimas horas, las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de un hombre que portaba un arma de fuego. El cuadrante de policía, en conjunto con el Ejército Nacional, se encontraban realizando labores de patrullaje en el corregimiento de Puente Sogamoso de este municipio, cuando dieron la orden de pare a un vehículo tipo motocicleta en el que se movilizaban dos personas. Al momento de llevar a cabo el registro personal, se halla en poder del parrillero un revólver con dos cartuchos para el mismo. Uniformados, le solicitaron la documentación correspondiente para verificar su legalidad, a lo que el sujeto manifiesta que no la tiene. El hombre fue identificado como Freddy Amaris Restrepo, a quienes las autoridades procedieron a capturar, dándole a conocer sus derechos como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Y un ciudadano denuncia que la administración tiene abandonado el monumento de la locomotora. Manifiesta que el deterioro lo ha convertido en un peligro para los transeúntes. Ciudadano Barranqueño denuncia el mal estado en el que se encuentra el monumento a la locomotora ubicado en la avenida 36, quien manifiesta que el gobierno en curso y ninguno de los anteriores le ha dado la importancia necesaria a este patrimonio histórico del distrito. Estando aquí en la locomotora y mirando un monumento, patrimonio histórico de Barranca Bermeja, del distrito, han pasado los gobiernos y ninguno le ha dado la importancia de mantener vivo este recuerdo de lo que es los ferrocarriles nacionales. Asimismo manifiesta que este se ha convertido en un peligro debido al avanzado deterioro en el que se encuentra. Se evidencia el deterioro, el daño, el peligro y el riesgo de que este monumento algún día se caiga. Las bases de los rieles los colines ya están podridos. Algunos al parecer han sido extraídos, para leña porque ni rastros hay. A ver quién se va a tomar la tarea y la vocería de poder restaurar este monumento histórico de la ciudad. La comunidad barranqueña espera que la entidad correspondiente del mantenimiento, restauración y preservación de este monumento se haga cargo y cumpla su labor. Y en otras informaciones, enlace en noticias estuvo este lunes en el Hogar La Milagrosa del barrio Primero de Mayo, donde se requiere el apoyo de la ciudadanía para la atención a la población adulto mayor. Enlace Noticias visitó este lunes las instalaciones del Hogar La Milagrosa para conocer de las condiciones en que son atendidos en ese hogar 30 adultos. La representante legal Yolanda Sampaio habló sobre ese particular. Contamos con 30 adultos mayores bajo nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. Aclaramos que algunos cuentan con rol de apoyo que es su familia pero la mayoría de los abuelitos que están en nuestro hogar no cuentan con ayuda y el único rol que en este caso seríamos nosotros. Hacemos un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que se solidarice, para que llegue a nuestro hogar y a los distintos hogares que están en Barranca Bermeja y lleguen a hacer este, esta solidaridad llevando útiles de aseo, eh, alimentos no perecederos, proteína. Se requieren este, como en otros hogares de este tipo, el apoyo ciudadano. Las ayudas pueden ser económicas, pueden ser llevar en, al mismo hogar mercado, pañales, talla L específicamente, eh, leche, todo, todo lo que sea alimento, medicamentos, todo estamos disponibles con los brazos abiertos para recibirlos en nuestro hogar. Algunos contactos son pañales, útiles de aseo, medicina, alimentos son esenciales para esta población vulnerable que espera mucho de los buenos corazones. En mi número de teléfono es 310-468-2264 y el hogar, pues la ubicación es muy central, queda al frente del CDB, del Centro de Convivencia Ciudadana. Ahí están las puertas abiertas para que toda la comunidad de Barranca Bermeja se acerque y lleve estos donativos. El hogar La Rosa está ubicado en el barrio Primero de Mayo frente al CDB. Campaña de recolección de útiles escolares adelanta a Ciudadano con el apoyo de la Fuerza Pública. Este ciudadano bondadoso, al igual que el pasado año, ha llegado hasta Enlace Noticias con el firme propósito de impulsar de nuevo la campaña solidaria de llevar útiles escolares a niños y niñas en condición de vulnerabilidad. La Corporación Solidaria es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a personas de escasos recursos a mejorar su calidad de vida. Es la segunda campaña que hacemos que se llama Útiles para Servir, una campaña solidaria. Asegura que el pasado año con el apoyo del Ejército Nacional pudo conseguir un importante número de kits escolares que fueron entregados de forma oportuna a quienes lo requerían con urgencia. La primera fue Muy buena Gracias a Dios, contamos con el apoyo del Ejército Nacional de Colombia. Se entregaron más de 100 kits escolares en diferentes escuelas públicas de Barranca Bermeja. Explica a este ciudadano cómo surge esta idea y cuál ha sido la respuesta ciudadana a esta iniciativa, y hace un llamado a la comunidad para que la audiencia sea mayor y puedan decirse así un mayor apoyo a esta campaña. La semana pasada empezamos la campaña, va hasta el 10 de febrero. En esos este momentos tenemos unas cajitas en las almacenes del hueco y eh, nosotros podemos ir a las casas de ustedes si tienen alguna donación. Con mucho gusto vamos. ¿Algún contacto? Al WhatsApp 323-241-6950. Confiado del el respaldo del nuevo de los barranqueños, este ciudadano sigue en la tarea de llevar útiles escolares a niños, niñas y adolescentes del distrito. Seis, nueve minutos en Colombia. En febrero el INPEC tendrá incorporaciones para los jóvenes que quieran prestar servicio militar. Nuestra periodista Milady Jiménez nos amplía esta información. Adelante Milady, buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora me encuentro en el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja donde vamos a hablar un poco acerca de las incorporaciones al impec que tienen en esta oportunidad Me encuentro con Oscar Boda quien nos va a hablar un poco acerca eh, de estas incorporaciones, de las fechas que tienen estipuladas y algunos requisitos Buenas tardes Oscar, hablemos un poco de esto eh, Buenas tardes, eh, pues la invitación es a los jóvenes mayores de 18 años ...que quieran definir su situación militar... ...para que se hagan parte del Cuerpo de Vigilancia del Impec, eh, ...pues las incorporaciones se llevarán a cabo eh, el 23 de febrero... Eh, ...y pues que los muchachos que presten servicio militar en el Impec, pues ...la duración son 12 meses, tienen bonificación según la ley... ...aquellos que ya hayan ejercido su derecho al voto... Eh, ...solo prestarán servicio 11 meses... ...salen con libreta de primera línea... Y pues al finalizar pues tienen la posibilidad de ya pertenecer a, al cuerpo de Justicia de vigilancia como dragonientes del IMPEC. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos que deben cumplir estos jóvenes? Los requisitos es ser mayor de edad, eh, de 18 a 24 años, eh, no tener libreta militar ni de primera ni de segunda línea, eh, necesitamos cuatro fotocopias de la cédula, una fotocopia del diploma de grado y acta de grado, eh, cuatro fotocopias de los padres de familia de las cédulas, una fotocopia del registro civil y cuatro fotografías tamaño cédula. ¿Cuáles son los beneficios a los que se hacen acreedores estos jóvenes que decidan prestar el servicio militar con el impec? Pues los beneficios es pues, que van a definir su situación, van a tener pues la libreta de primera clase eh, reciben su bonificación y pues cuando finalicen ya su servicio militar eh, pueden incorporarse con nosotros para que hagan parte del Cuerpo de Cursión de Vigilancia del IMPEC. Bueno, que este sea el espacio para realizar la invitación a todos los jóvenes del Magdalena Medio que quieran hacer parte del IMPEC. Eh, sí, eh, pues la invitación está abierta para todo aquel muchacho que pues, quiera definir su situación militar el día 23 de febrero se pueden acercar al establecimiento y acá les brindamos eh, pues ya todos los formularios que tienen que llenar y eh, les damos un poco la charla de, de lo que acá les van a preguntar en la entrevista y en las pruebas que se les van a, a, a tomar el día 23 de febrero. ¿Es solamente para hombres o mujeres también pueden hacer? Pues por el momento solo hombres, porque pues tenemos, tenemos un, un lío y es con la póliza de seguros que no nos quiere cubrir ciertas situaciones con las mujeres, pero también el espacio está para ellas, se pueden de pronto llegar y acercar al establecimiento y vamos llenando los requisitos que yo creo que en mitad de año ya sale la convocatoria para las mujeres. Listo, muchas gracias. Esta es la información que se genera desde el establecimiento carcelario y penitenciario de Barranca Bermeja. Ya saben, todos aquellos jóvenes que estén interesados se pueden acercar al, al establecimiento y recibirán más información. Eso fue un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Milady. En Crown encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita: www.cron.com.co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 clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la Unión Sindical Obrera. ¡Viva!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 Continuamos con más información. Preocupación ciudadana por comportamiento de habitantes de calle en el Cristo Petrolero. Durante el fin de semana provocaron quemas que causaron emergencias que debieron ser controladas por los bomberos voluntarios de la ciudad. La vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del sector del Muelle y Villarreal muestra su preocupación por la situación que afronta el sector del Cristo Petrolero con los habitantes de calle. La más reciente queja tiene que ver con la quema indiscriminada como la del pasado domingo cuando bomberos voluntarios debieron atender la emergencia allí registrada. Desde que aquí nosotros tenemos una lucha porque los habitantes de calle han venido apropiándose del sector y le toca a uno como comunidad estar pendiente de, de, de nuestros sitios turísticos de Barranca pero que los hemos estado perdiendo debido a la delincuencia debido a, a tanta gente habitante de calle que ya no sabemos ni qué hacer con ellos es una lástima que nuestra Barranca esté así deteriorándose por fortuna las llamas fueron controladas y la situación no pasó a mayores necesitamos que nuestro señor alcalde se pronuncie mire esto mire esto y no, les, y no les basta para. En estos días llegó un habitante de calle con una barra para robarse esta platina que está acá, se la iban a robar. Y esa que está allá, miren, miren cómo están. Y para completar, me empezaron a. a el llamado de los vecinos va dirigido a las calle autoridades calle competentes a tomar cartas a en el acá, asunto, porque según acá, manifiestan, la situación se está saliendo a ver, de control. Toco llamar a los bomberos para que en las noticias habló con el secretario del Interior acerca de la problemática de habitantes de calle en Barranca Bermeja. Ante las denuncias reiterativas realizadas por la comunidad, ante la presencia de habitantes de calle en diferentes sectores de la ciudad, que además generan otras situaciones como inseguridad, enlace en noticias, habló con el secretario de Interior sobre las medidas que desde la administración distrital se toman frente a esta problemática. Tenemos diferentes programas desde el distrito que se vienen atendiendo, pero desafortunadamente esta es una población que a veces eh, aumenta que cuando vamos a, a, a mirar son nuevos, que nos llegan de otras partes de la ciudad. Desafortunadamente el tratamiento del habitante de calles no es un tratamiento eh, de, de, de policía, es un tratamiento que debe hacerse más clínico, más médico, y allí hemos tenido algunos programas como el Hogar de Paso, que en estos días me imagino que el distrito nuevamente reactivará, pero ellos llegan aquí en una forma voluntaria. Algunos nos han dicho... ¿Cómo hacemos para sacarlos de la ciudad? No los podemos coger en un bus ni en un carro, llevárnoslos, porque ese no es, son personas primero que todo, tienen igual toda la protección y todo el amparo del Estado y ahí estamos trabajando a ver cómo podemos emprenderlos y someterlos a un programa de resocialización. El secretario asegura que existen programas para el tratamiento de estas personas, sin embargo es algo que deben hacer de forma voluntaria. Cafaba de, de entrega desde este lunes y hasta el próximo domingo, kits escolares. Este beneficio se entrega a los beneficiarios cuyas empresas estén al día con el subsidio familiar. Desde este lunes, la caja de compensación familiar Cafaba entrega estos kits escolares a los beneficiarios en su sede de la carrera 17 entre calles 51 y 52. La responsable de la caja para esta entrega explicó a Enlace noticias la importancia de la jornada. Estamos haciendo la entrega de los kits escolar vigencia 2023 de la caja de compensación familiar CAFAMA. El kit contiene los elementos básicos de las listas escolares de los estudiantes de grado preescolar, de grado primaria y de los grados de bachillerato. Cada año la caja entrega estos kits escolares a quienes estén al día por parte de sus patrones con el subsidio familiar. Todos los hijos de los afiliados que hayan recibido su cuota monetaria del mes de septiembre, que las empresas hayan realizado el pago. Eh, a partir o a más tardar del 16 de noviembre del 2022. Esa entrega va hasta el próximo domingo. Eh, invitamos a todos los afiliados a, a que se acerquen a reclamar su quie escolar. Acá en las instalaciones del Instituto Técnico Cafaba les recordamos que el horario de atención es jornada continua de 7 a.m. a 7 p.m. Enlace Noticias consultó a algunos de los padres de familia que han recibido ya este beneficio. Pues bueno, porque pues ahorita le sirve uno para... Más o menos aliviar el, el, el, el costo de los, de los útiles. tiene tres cuadernos de 100 hojas, un cuaderno de 100 hojas cuadriculado, carpeta, plot, key, eh, geométrico, eh, colores, lapiceros, tajalápiz, corrector, pegante, cartuchera, tijera, punta roma y marcador. Bien, o sea me siento muy contento por lo que me acaba de brindar Cafá, lo que me acaba de regalar Cafá.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 del Pregonero en el Corregimiento El Centro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 Cien años luchando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 Una muy grata noticia recibe el deporte local con el anuncio de la participación del ciclista Jonathan Cruz en los nacionales a correrse en los próximos días. Para este campeonato nacional llevamos una preparación muy fuerte de meses atrás, ya que esta es la primera competencia de la Federación Colombiana de Ciclismo, entonces es una competencia muy importante, es con la que se abre la temporada 2023, todos tenemos una gran ilusión con estos nacionales, en nosotros la categoría sub-23 hay demasiado nivel, entonces, estamos todos con una gran preparación, esperando que nos trae este campeonato nacional. El deportista barranqueño explicó a Enlace Noticias cómo fue ese proceso de clasificación. No participaba un barranqueño en los campeonatos nacionales, entonces, esto también hace mucha ilusión a la hora de participar, porque tengo el apoyo allá de la ciudad de Barranca Bermeja. Quiero demostrar como deportista santanderiano y deportista barranqueño, que nosotros somos unas personas fuertes, que tenemos un carácter muy fuerte y lo vamos a demostrar en la competencia. Un saludo allá a todas las personas de Barranca Bermeja que nos están viendo en esta transmisión de Enlace Televisión. Quiero agradecer a Enlace Televisión por el, la invitación que me hicieron. Cruz recordó lo que hasta ahora ha sido su carrera deportiva. resaltar que estos nacionales están marcados por la participación de grandes ciclistas de la élite mundial como lo son Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Egan Bernal, Sergio Higuita, que es el actual campeón élite que viene a defender el liderato. Entonces, en estos nacionales se va a ver muchísimo nivel en ambas categorías. Entonces, están todos cordialmente invitados. Con toda expectativa al deporte local, confía en una muy buena participación y unos muy buenos resultados de Cruz en los nacionales de ciclismo.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 Eh, la actividad que se realizó el día de ayer, eh, del 30 de enero, en la tienda eh, de Jimmy, eh, en la avenida con 17, eh, fue la reactivación de nuestro proceso cultural. Y con una pequeña presentación, una pequeña intervención, la verdad no tuvo eh, mucha publicación, pero las personas que pudieron pasar... ...pudieron eh, gozar de un espectáculo. Y con esta información culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias... ...invitándoles para que sigan con nuestra programación. ¡Feliz resto de noche!